Así es, bueno, eh, Camila Merejo, entonces tenemos ahí otro temita que pasó el fin de semana eh, sobre este eh, comediante, se llama Fausto Mata, Boca de Piano, que el fin de semana él dio una entre eh, hizo algo con Santiago Matías, yo me sorprendí en eso. Eh. Lo que es Boca de Piano, ché, de ya mira, me tienen a mí, no me han caído ahora los ahora cabellos. Son, ahora son ellos entrevistadores. Porque los Dios es grande, <risas> Dios. Ya bien, no ya está dando, ay, no, es que ya no está dejando sí. dinero la comedia. No, ay. Es que ya nadie ve televisión. Es que ya nadie ve televisión. Venga, no, si no, no. que eso. tomar ejemplo no de esos tigres. Mira, Ramón y Miguel. Eso tí, yo no lo hago en polémica no. ni en nada. Todo bajo perfil, tú tigres después, todos quieren brillar. Bien, ya quieres, ya este, ahora es este entrevistador este hombre. Bueno, ya déjame, les cuento entonces que Fausto Mata, pues confesó en una entrevista al programa al legendario de de Farándula, TV Revista, de la Televisora Nacional, el Canal 4 de Radio Televisión Dominicana, que no es enemigo de Santiago Matías, sino de todas las acciones que él hace. Mata reconoció las bondades de ese, eh, esa empresa que ha, ha, eh, ha hecho a los foques y además explicó que la transformación empresario que está experimentando el conductor de a los radio show. Entonces, eh, como les dije anteriormente, el fin de semana eh, se emitió un cara a cara entre Santiago Matías y... Eh, y Fausto Mata, gracias, amable. Eh, que siempre, pues, sabemos que ellos han tenido una historia de rencilla, de controversia, de pleito, pero sorprendió que ellos dos estuvieran juntos en un mismo programa, eh, hablando y diciéndose cosas. Incluso le preguntó sobre el lápiz, eh, sobre cuál es la rivalidad que tiene con el lápiz. O sea, me sorprendió de verdad mucho esta situación entre Mata y Alofoque. Es que, en verdad, yo no... <risa> Pero y que yo no sé qué es lo que le molesta, Fausto o mata a los foques, o sea eso como que no me cabe, porque en la trayectoria que tiene o Mata que yo sepa, yo nunca he escuchado a los foques anda acabándole con su trabajo y diciéndole que no le gusta por la comida que él hace, la película en la que él está metido, los trabajos que él hace. Entonces, sabemos las caras que hay dentro de este monopolio, pero hay que, cuando él dice que no, porque yo no odio, no es que no me gusta a los foques, es lo que hace. Es lo que hace que no me gusta, no es que... Como quiera Porque él es esa persona Que está en ese movimiento Y yo por ahora No encuentro Que él ha hecho algo malo A lofoque Que tiene su controversia Que da su sonido Que a veces sí. uno coge pique Claro Pero eso es lo que le gusta A uno el chimoteo Ay, yo, Hay que se entera de hay, todo Hay muchas cosas de no A foques En las que uno no está de acuerdo Hay un, muchas cosas Que se le critica Pero hay otras cosas En las que Pues se le da su crédito Porque Claro, claro. claro. Sí. Ya sea buscar sonido Pero se le da su crédito Porque por ejemplo Mira eh, el En el tiempo En que a lofoque estaba No había empezado Su, in, su proyecto ya que era solamente su programa de radio, o que a lo foco eso era llevando a la gente falando de todo, mucho vio de todo, pero una vez llevó a Osiris de León, que todo el mundo sabe quién es, un geólogo respetadísimo de aquí del país. Sí. O sea, llevar a un tipo de ese nivel a, para un público urbano es algo de verdad que, que, que se. que, que se que hay que felicitarlo. Así mismo, ¿qué pasó? Así mismo <risa> es, mira. <risa> el de todo de todo. Así mismo es eh, eh, tú sabes que a los Fokers lo ha explicado eso en, en, en un sinnúmero de veces donde él explica que él tiene que vivir de algo, tú me entiendes, ya él vive de la farándula porque es lo que el público pide, el público dominicana no es él, es el público que sigue. Okay. Tú me entiendes. Él, él en, en, en muchos momentos ha como es que se dice, comparado el contenido. Llevo a fulano que te va a hablar de cultura, que si yo sí, qué. Sí, tanto sí. view. Llevo a Jaylin que va a hablar de Cherry. tanto view entonces dónde me quedo donde genera el dinero porque es que no estamos en gente estamos en dinero no, no me habla a mí como dice Lápiz. ¿eh? como dice Lapi? De la de las cosas que a, eh, fausto mata le critica claro a como, a como dice lápiz no me hablo de respeto a mí mándame dos mil pesos <risa> <risa> y ya no okay, me ya. hablo de gente cuarto entonces ya lo que hay que a los eh, Mata lo que tiene que si quieres seguir brillando, involucrese a la farándola y busque el yeah. par de presos, deja de estar <risa> hablando hablando porque yeah.